asustas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 delante de su presencia, reconociendo nuestras faltas, invocando su misericordia. Tú Jesús, que eres nuestro buen pastor resucitado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú Jesús, que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.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 Al hombre paz por tu gloria te alabamos te cantamos a ti oh señor gloria gloria aleluya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 Todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los once apóstoles, «Hermanos, ¿qué debemos hacer?» Pedro les respondió, que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiere llamar. Y con muchos otros argumentos, les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar y ese día se unieron a ellos alrededor de tres Palabra de Dios. Te alabamos, señor. señor. El Señor es mi pastor nada me puede faltar el señor, el señor es, es mi, pastor, mi pastor nada me puede faltar el señor es mi pastor nada me puede faltar él me hace descansar en verdes praderas me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas el señor, el señor es mi pastor mi nada me puede faltar me guía por el recto sendero. Por amor de su nombre, aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. El, El señor, señor es mi pastor, nada, nada me puede faltar. Tú preparas para mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por un largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si a pesar de hacer el bien ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado no devolvía el insulto y mientras padecía no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, Vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Palabra de Dios. Sí. Te alabamos, Señor. Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos, les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta de el que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando hoy el cuarto domingo de Pascua y en concreto estamos celebrando el Domingo de Jesús Buen Pastor. Es así que este evangelio que escuchamos hoy del evangelista San Juan refiere a Jesús el Buen Pastor. Conocer a Jesús como el Buen Pastor, conocer su corazón, nos invita a tener este vínculo con Él. Como nos decía Jesús en el Evangelio, mis ovejas escuchan mi voz. Nosotros estamos invitados a conocer la voz de Jesús, la voz de nuestro pastor, así como él nos conoce. Jesús decía, el pastor conoce a cada una de sus ovejas, la llama por su nombre. Así como Dios nos conoce, experimentarnos así de conocidos por Dios como Dios. Dice el Salmo, tú me sondeas y me conoces, así nos conoce Dios y también nosotros conocer a Jesús, conocer su voz, identificar su voz. Porque eso nos va a habilitar a distinguirla y a seguir su voz y no seguir las otras voces, porque Jesús también hoy nos está alertando, nos está poniendo en guardia de los ladrones y de los asaltantes, esas otras voces que no nos vienen a traer vida. ¿Cómo nos viene a traer Jesús? Jesús nos viene a traer vida, nos viene a traer alimento. Esto está toda la imagen del pastor, Jesús que nos cuida, que nos acompaña, que nos provee de alimento. Y todo esto tiene que ver, por supuesto, con la Pascua, porque Jesús termina diciendo venido para que las ovejas tengan vida. Y esto tiene todo que ver con este tiempo pascual en el que Jesús nos viene a regalar esta vida de la resurrección la vida que vence a la muerte, la vida plena. Esa vida es la que Jesús nos quiere dar, con la cual nos quiere alimentar como pastor a nosotros, sus ovejas. Así que en este domingo vamos a recibir este evangelio y esta invitación a ser ovejas de este único rebaño y de este único pastor que es Jesús. Que así sea. Amén. Amén.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 Pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. cruz, sangriento altar, donde a los hombres te diste, al morir te diste todo, ofreciéndote la cruz. Y era el cielo, buen Jesús, que nos daba ser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 Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Conociamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús.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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el, el Señor, Señor es, es contigo. contigo. Bendita, Bendita tú eres entre, entre todas las mujeres y bendito, bendito es, el es el fruto de tu vientre, de Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y recordarles a todos que el próximo sábado 6 de mayo... Estamos celebrando la beatificación de Monseñor Jacinto Vera, nuestro primer obispo, el primer obispo de la patria. Esta beatificación se va a realizar en el Estadio Centenario. Así que el próximo sábado, 6 de mayo, en el Estadio Centenario, la beatificación de Monseñor Jacinto Vera. El show artístico comienza a las 14.30 horas y a las 16 horas es la misa de beatificación. Los esperamos.